Dialogar con el chef Núñez. Buenas tardes, Núñez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, un placer, un placer estar aquí con usted. Bueno, eh, Paola, sí, así es. Eh, chef Núñez, déjame decirte, eh, tengo muchos años conociéndolo, hay una historia eh, de, de amistad. Él, él fue a Santo Domingo, era dominicano y tiene una historia bellísima que nosotros la hicimos, la podemos buscar ahí en nuestra plataforma de redes sociales. Eh, bueno, eh, ahí me entró una llamada. Le decía eh, que hay una historia muy bonita porque el chef Núñez es una persona como todo eh, dominicano que llega a este país eh, sin el idioma eh, y con muchos sueños. Empezó de cero y hoy es uno de los chefs más importantes. Con decirle que allá en República Dominicana ha inaugurado la cocina de varios restaurantes de renombre y aquí en Nueva York también ha sido el chef eh, oficial de varios restaurantes, ha ganado premios reconocidos en revistas y en medios de comunicaciones, tanto latino como norteamericano. Chef Núñez, qué bueno tenerte aquí con nosotros, hermano. Gusto, Bienvenido. Qué gusto, qué gusto volverte a ver. Bien, bien, contento de verte y recordando esos momentos tan bonitos que pasé en tu pueblo. Sí, el eh, Chef Núñez fue el Chef oficial de Bexdo, de el restaurante de Yudul, que ahora es el cerdo volador de nuestro hermano Cuba. Eh, cuéntame eh, David, eh, porque tú sí eh, viviste eh, en el sector restaurante, lo que fue la pandemia del COVID-19 eh, aquí en Nueva York, y ahora eh, esta reapertura, tú como chef eh, lo viviste muy de cerca sí, sí, claro, lo vivimos de, de cerca, pero déjame decir, en la pandemia a nivel de, de restaurante nosotros vivimos mejor que lo que estamos viviendo ahora mismo, que está abierto completamente, porque antes la persona como se quedaban en la casa, eh, tenía más a pedir comida para llevar a su casa. ¿Entiendes? Vamos a decir, como no quería salir al supermercado, su número de cosas, nosotros teníamos, incrementamos las ventas en el sentido de que la persona, lo que pedían era mucha comida para llevar. Ya. Vamos a decir, en la pandemia, nosotros vivimos, <coughs> perdón, un momento más intenso a nivel de lo que es trabajo que lo que estamos viviendo ahora mismo. Ya. Entonces, esta reapertura, porque, bueno, ok, pero la magia de, de, de, de, de restaurante, de los chefs, la gente porque está bien en delivery. Pero, por ejemplo, yo que te conozco a ti, eh, que te gusta ver cuando la gente disfruta los oh, platos claro, que te prepara. Claro, claro, claro. Cuéntame ahora con esta reapertura en Nueva York, ¿cómo está el, el sector restaurante? Mirando la reapertura, realmente el cliente ya ha empezado a salir a la calle donde lo necesitaba. Es como cuando te dicen a ti que tú te escuela llegó al recreo y quiero salir. La gente está saliendo más a la calle, está, está siendo menos exigente que antes Llega Disfrute lo que voy a disfrutar en el momento. Y sigue combinando. Eh, eh, escúchame, David. Eh, nada, eh, hazme favor, siéntame esa persona ahí. Siéntamelo ahí, ¿eh? Escúchame, eh, Che, que otro invitado que tenemos por ahí, eh, sorpresa para todo San Francisco. Entonces, eh, dime, dime algo. Eh, el gobierno eh, ayudó mucho a los restaurantes claro, claro, a nivel claro. económico. Además, dando las facilidades que pudieran cerrar eh, parte de su frente para que no hubiera... E ese, eh, aglomeramiento ese aglomeramiento dentro es claro. pero háblame de esta plaza que precisamente estamos haciendo el programa tú que eres el chef oficial de Mamazuchi esta plaza eh, ha cambiado eh, no, la cara no, de Daima no, no, ha la cara de Daima completamente esto surgió a través de la pandemia esto surgió a través de la pandemia porque nosotros necesitábamos trabajar y al no tener los espacios suficientes para poder atender un poco más de personas y tú sabes que estaba el distanciamiento social se consideró con, con, con Susana Osorio la dueña de aquí y parte de los que pasó. El conglomerado, los asociados, los asociados de los otros restaurantes, eh, llevar este proyecto con Idani Idan Rodríguez. El concejal Idani conce Rodríguez. Exactamente, y con Adriano España. Sí. El consiguió, congresista Adriano España. Se, se, consiguió, se consiguió esto, que ha sido verdaderamente factible, porque siempre Daiman ha sido una arteria que todo el mundo quiere llegar. Vamos a decir: Este es un destino, es algo muy diferente a, a otros lugares. Esto es un destino, y se consideró que lo mejor que se llamaría sería Plaza Quiqueya, por pues nosotros. ¿sí? sí, pasa que Quiqueyana, es que, ya, ¿no, que... Eh, hermosísima, con okay. muchas banderas de todos los países, y, y lo acogedor que yo estuve eh, el, el domingo después de la gran parada de vine aquí a almorzar con la familia y con el equipo y de verdad que es un ambiente sumamente interesante, cómodo además todavía estamos en pandemia pero esto ofrece que tú puedas estar con cierto distanciamiento no estar encerrado únicamente eh, en el hotel si prefieres eh, almorzar aquí cuéntame eh, eh, eh, eh, David, eh, el, el tema de que el Daima se ha convertido en lo que es este bulevar. ¿Cómo ha beneficiado a ustedes, los chefs? Y, y, y háblame un poquito de la cocina aquí en Mamasuchi, ya para nosotros poder eh, terminar con crece esta entrevista. Eh, lo, lo, lo más bonito que yo te voy a decir realmente el bulevar siempre ha sido el bulevar. Tiene una cantidad de restaurantes diferentes. Tú tienes diferentes opciones en lo que es esta arteria, lo que es, lo que es el bulevar. Como puede encontrar mexicano, como puede encontrar tradicional dominicano. ¿Cómo puede encontrar restaurantes con fusiones, Lo encuentra todo en, el, en, en este espacio que está aquí. Nos ha beneficiado a nosotros como chef, eh, vamos a decir, que antes era difícil tu poder quizá interactuar con el, con el chef de otro restaurante. Aquí estamos todos cerca y llega un momento que nos juntamos y podemos compartir la idea. Eh, en qué el beneficio más grande que hemos tenido, que vemos realmente que, que ya el cliente, ya nosotros dominicanos, aprendimos a que si hoy queremos comer dominicano tradicional tenemos restaurante como Mamá si hoy queremos comer petorán, como lo que es si hoy queremos comer italiano tenemos como lo que es Solé, si queremos comer mexicano, tenemos papacito, entonces hay una diversidad que es realmente el global nuestro. Ya, ¿alguna pregunta ya en el estudio Paola Luis? Paola Luis, ¿me escuchan? ¿Alguna pregunta ya en el estudio? Al chef David Núñez. Que de verdad muy muy orgulloso de que él también haya venido aquí a, a Santo Domingo, a, a San Francisco de Macorís, a ese restaurante. Ahí lo pude ver en una ocasión y pude disgustar de algo que él estaba eh, degustando ¿no? ahí con Cuba. Y de verdad, eh, David, que felicidades y qué bueno que sigas desarrollándote en los Estados Unidos, pues para cuando uno vaya por esa área, pues buscarte ahí mismo y seguir eh, degustando de esos platos sabrosos que solo tú sabes realizar. Muchas gracias, muchas gracias, ¿verdad? Gracias. gracias. Y por aquí lo espero, por aquí lo espero. Bueno, si Roberto, bueno, me, eh, si Roberto me lleva... Le estoy hablando que viene mucho proyecto eh, no, no, no, de no, canción, no, no, no, pero... Roberto que te traigo, yo te invito a comer. La comida la tiene seguro. ¿Verdad? Eh, eh, pero eh, peligroso, eh. ¿verdad? El moreno es peligroso. No, no, ¿verdad? no, no. No, no <ríe> ten no, cuenta madre. No, no, Ay, ay, ay, sí, ay David. señores. No, David es un, es un hombre bueno, eh, uno de los mejores chefs. Bueno, de verdad que eh, de, de la cocina, bueno, yo aprendí, déjeme decirle, a, a cogerle de amor a los restaurantes, y por eso no va yo, me encanta, por la diversidad de restaurantes. Fue con, eh, con, con David, allá en San Francisco de Macorís, cuando sí, él iba Yo era, era, era parte de lo que se llama mi equipo, tú eres sí, el que probaba. Sí, ay, el, sí, el hombre, el hombre, de Roberto, ven que tengo una, un invento una vaina no. Ay, Ay, ay, ay, ay. Bueno, seguimos allá en el estudio, eh, señor director, y esto es el Toque del Mediodía. Hoy un programa interactivo desde aquí, desde la ciudad de Nueva York, específicamente en Diamond Street, en lo que es Quisqueyana Plaza, o la Plaza Quisqueyana recién inaugurada, este bulevar bellísimo, donde encontramos, como ya dijo el eh, chef David Núñez, una diversidad de comida, principalmente por chef eh, dominicano. Así que te invito cuando tú vengas a Nueva York que visites Quisqueyana Plaza para que disfrutes, ¿no?, de esta, de esta gastronomía y además lo acogedor ahora en este clima que está ofreciendo la ciudad que nunca duerme. Seguimos allá en el estudio.